Buenas, buenas. Seguimos acá con un video nuevo. Bienvenidos a la manada, como siempre. Vamos a hablar, como viste en el título, de fracciones parciales, en el caso 2, por así decirlo, que le llamamos factores lineales reiterados o factores lineales repetitivos, repetidos. Eso lo vamos a profundizar en este video, así que no te lo pierdas. Te espero más adelante. Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muchachos, fracciones parciales, factores lineales reiterados, repetitivos. ¿Qué pasa con las fracciones parciales? Mira aquí el ejemplo que te tengo. Resulta que ya vimos en los videos anteriores, ya antes de la explicación tienes que ver el video de qué es una fracción parcial y por qué. Tienes que ver el, el caso 1 de factores lineales normalitos, porque aquí estamos factores lineales repetitivos, ¿ok? Reiterados, repetidos, también se conocen. Entonces, ya tenemos en cuenta que para que sea una fracción parcial, para poder separar esto en fracciones parciales en suma algebraica, sí o sí, el numerador tiene que ser más pequeño que el denominador. Y a su vez, ya sabemos también que el denominador se debe poder factorizar. Debes tener la posibilidad de factorizar este pana. Si no se puede factorizar, ahí se queda. No se puede separar en fracciones parciales. Entonces, ¿qué pasa? Para factorizar esto, pues te invito a que vayas a nuestros videos de nuestros temas de álgebra, en los videos del tema de álgebra, que ahí está Ruffini, eh, factorización, está eso con detalle. Yo aquí voy a hacerle un rufinazo a esto, vamos a sacar de una vez eh, las raíces para poder factorizarlo y mostrarte cómo es el asunto para, para saber hacia dónde va el, el detalle técnico. Y el por qué sobre todo se representa de la manera que lo vamos a escribir. Ven acá un momentico. Vamos a traernos este polinomio para que observes algo. Y para que entiendas por qué se le llama factores lineales repetitivos. Vamos a factorizar este panita que está aquí. Mira que si lo hacemos por Ruffini, pues nos traemos los coeficientes que son 1, menos 5, 8 y menos 4. Esos serían nuestros coeficientes. Y en este caso, detalla que al lanzar el primer... Eh, número por así decirlo Bajando el primer 1 Vamos a probar por así decirlo Con el 1 positivo como una posible raíz 1 por 1 1 eh, Menos 5 más 1 sería menos 4 Menos 4 por 1 Eso es eh, Menos 4 negativo 8 y menos 4 eh, Daría 4 positivo Y 4 por 1 Mira que el resultado allí sería 4 positivo y menos 4 más 4 sería 0 Conclusión, como nos dio 0 allí al final, el 1 es raíz del polinomio. Ya le hicimos una reducción, de hecho, ya eso nos va diciendo a nosotros que un primer término es x menos 1. ¿Por qué? Porque como la raíz es 1, recuerda que aquí al colocar 1 menos 1 se anularía y por eso el factor es x menos 1, ya por haber tenido el 1 allá. Ahora, ¿qué pasa? Seguimos aquí, podemos seguir con Ruffini, o puedes transformar esto en una, ecuación, una, una expresión cuadrática y lanzarte la ecuación cuadrática. Entonces ahí vamos a colocar el número 2 como posible raíz, porque tenemos 1 menos 4 y 4, el 2 seguramente es una raíz. 1 por 2, mira que nos estaría dando 2, menos 4 más 2 es menos 2, ¿ok? Menos 2 por 2 daría menos 4 y 4 menos 4, mira que daría 0. Efectivamente es otra de las raíces que estamos buscando. Y observa que al nosotros buscar, atención que hasta el momento... Ese factor que está allí es, como ahí es un 2, aquí sería x menos 2 porque estaríamos garantizando que si en la x colocamos el 2, 2 menos 2 es 0 y lo anula. Tiene que ser una raíz. Entonces ahí, mira que ya tenemos el segundo factor. Es un, son dos factores lineales. ¡Qué pena la interrupción! La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingreses a nuestra página web...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 nos tenemos que percatar que el 2 se repite. El 2 es una, ra una raíz, en este caso, que se conoce como multiplicidad algebraica 2. No porque sea el número 2, sino porque se repite dos veces. Si el 2 fuese raíz triple, sería multiplicidad algebraica 3. Y básicamente es por esto. Mira que al colocar 1 por 2 es 2 y menos 2 más 2 daría 0. Y mira que automáticamente pues, estamos encontrando... Nuestra tercera raíz y sigue siendo el 2, y mira que sería x menos 2. Otro factor aquí lineal, y hay un factor lineal que se repite. Factores lineales repetitivos. Entonces resulta que esta expresión que está aquí arribita pues nosotros. Esto es álgebra, esto no siquiera es fracciones parciales ni nada por el estilo. Eso es x menos 1 que multiplica a quién? A x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, para nosotros. Ven acá para que veas cómo es el, el asunto para nosotros. Pues aquí arribita nos damos cuenta que podemos factorizar esta cosa. El denominador es el que nos interesa a nosotros factorizar, el numerador no. No es necesario factorizarlo para poder separar en fracciones parciales. ¿okay? Y mira que para nosotros tenemos es, esa expresión. Mira que ya está factorizado y observa que el hecho de tener aquí un cuadrado es porque se está repitiendo. Pero aquí hago un paréntesis para irnos un momentico al análisis de lo que serían las fracciones en aritmética. ¿Qué pasaba en aritmética? Vamos a bajar esto un poco más. Vamos a colocarlo por aquí abajo. ¿okay? ¿Qué pasaba en aritmética? Atención aquí. Cuando tú tenías, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Un medio más tres cuartos más cinco octavos. ¿Qué hacías tú? No, porque el denominador, atención, ¿qué decíamos nosotros? El mínimo común múltiplo. Porque entonces el 8 es el mínimo común múltiplo entre las tres fracciones. Entonces tú colocabas el 8 y ya. ¿Sí o no? Es que el 2 es 2 a la 1, el 4 es 2 a la 2 y el 8 es 2 a la 3. Entonces mira que tú aquí hacías esto, esta, esta operación matemática, ¿sí o no? Pero en el fondo, en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es expandiendo... Eh, las demás fracciones que todas tengan como denominador 8 para poder agruparlas, por así decirlo. Pero mira esto que está aquí que es importante. 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Cuando tú hacías la operación completa, de hecho técnicamente, te voy a ser sincero, en el fondo un medio para que quede un 8 en el denominador, mira que el 1 medio que tenemos allí, pues para que abajo quede un 8, a ti te conviene básicamente multiplicar el de abajo por 4. 2 por 4 8. Y arriba también por 4. Quiere decir que el 1 medio es lo mismo que 4 octavos. Más 3 cuartos. Para que 3 cuartos aquí, para que este 4 sea un 8, pues lo multiplico por 2. Arriba también por 2, daría 6 octavos. Entonces mira que en el fondo lo que nosotros estaríamos haciendo allí es transformando las fracciones que estaban al principio, que tengan el mismo denominador, para poder juntarlas y decir, mira, simplemente colocas... Sí o sí, el, solo el 8 y después sumas los términos que tienes que serían 4, 6, y 5 y saques su cuenta. Bueno, en este caso, cuando nosotros tenemos eh, fracciones algebraicas, pues en el denominador, cuando tengamos un 8 y tú quisieras ver cuántos términos tienes arriba, cuántos factores estarían apareciendo, tú necesitas como el 8, mira esto, como el 8 es 2 a la 3... Tú tienes que asegurarte de tomar en cuenta todos los factores anteriores. Es decir, que necesitarías tomar en cuenta el 2 a la 1, el 2 a la 2 y el 2 a la 3. Y puede que uno de ellos sea igual a 0. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, aquí 0, 1 medio más 5 octavos. Y este fuese 0 cuartos. Pues el 4 sigue apareciendo el 2 a la 2, pero si arriba da 0, 0 entre 4 es 0. Es como si esto no apareciera. Y tendríamos un medio más 5 octavos. O podríamos decir que vamos a sumar estos dos. No necesito colocar el, el 2 a la 1. Pero porque no aparece cuando estamos sacando la cuenta. Lo que te quiero decir es que en matemática, lo que, como vamos a hacer el proceso inverso, como vamos a ir a la, la psicología inversa, por así decirlo, mira esto. Si yo te dijera, sabes que tengo X dividido, dividido sobre x menos 1 elevado a la 3. Tú vas a separar esto en fracciones parciales. Ya es un factor lineal que se repite. Porque esto es x menos 1 por x menos 1 por x menos 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Como es un factor lineal que se repite, tú tendrías que hacer una sumatoria aquí de fracciones donde vas a tener el x menos 1. ¿Ok? Vas a tener aquí el x menos 1, es como el 2 a la 1 vas a tener también el mismo término, pero elevado ahora al cuadrado. Porque es como el 2 a la 2, que teníamos en el ejemplo ahorita. Y tendríamos aquí también el mismo término, pero elevado a la 3. Y todo esto tendría que sumarse. ¿Y arriba qué es lo que vamos a colocar? Por ejemplo, ¿qué vamos a colocar arriba? Mira que es un factor lineal. Lo vimos en el video anterior. Por ser un factor lineal, arriba tiene que ser un grado menor. Y un grado por debajo es un término independiente. Entonces es una constante porque es el que tiene x a la 0 Entonces por eso arriba se colocaría solo una constante. Y aquí se colocaría el factor es el que importa. El, la potencia 2 es porque estamos buscando eh, cuál, es su, cuál es el valor genérico de esto que tenemos arriba. Y aquí tendríamos una tercera constante. ¿Pero qué es lo que te quiero transmitir en el fondo con esto? Atención por favor. Se colocan los tres. Y no necesariamente A, B y C sean números distintos de cero. Uno de ellos puede ser cero, pero tú tienes que colocar los tres, porque al final como allá tienes potencia 3, tú tienes que obligar a que tu expresión genérica pudo ser esta. Pero de repente encontraste que B es 0. pues resulta entonces que tú tenías era esta suma, mira. Si B es 0 tenías esta suma. A sobre X menos 1 más C sobre X menos 1 a la 3. Que el mínimo con un múltiplo de estos dos sigue siendo aquel. Es como tener un medio más 3 octavos. El denominador, el mínimo con múltiplo sigue siendo el 8. Pero eso necesitas que genéricamente quede todo expresado así. Conclusión. Cuando tú tengas, atención, cuando tú tengas factores lineales, un factor, un factor lineal repetido. Voy a escribirlo aquí de forma genérica ahora. En el numerador no nos, no nos va a importar, panitas, ¿qué rayos hay? Mira que del lado de arriba no me interesa qué hay. Ya el resto de la operación matemática es la que nosotros vamos a buscar los coeficientes de esto, como vimos en los videos anteriores, con lo que haya allí. Pero genéricamente lo que te quiero transmitir es esto. Atención. Vamos a colocar x menos a, genérico, ¿ok? X menos A elevado a la N. ¿De acuerdo? X menos A elevado a, la, elevado a la N. Tú tendrías entonces, en cada expresión, tú tendrías que ir colocando esto. X menos A a la 1, más, eh, más B sobre X menos A a la 2, más C sobre X menos A a la 3, hasta que llegues, panita, hasta que llegues a la potencia N. Pilas con esto pilas porque siempre nos dicen no que si es un 2 entonces hago esto así ya y es una condición puntual pero si yo tengo x menos 5 todo elevado a la 4 entonces tengo que poner cuatro fracciones sumar eh, o sea una suma de cuatro fracciones genéricas donde quedaría x menos 5 a la 1 x menos 5 a la 2 x menos 5 a la 3 x menos 5 a la 4 ok y si está elevado a la, a la 4 bueno lo dejamos hasta ahí y si hay otra, otro factor que está multiplicando ya, hay que irlo agregando, que ahorita lo vamos a hacer en el ejemplo que está aquí arribita para nosotros. Este ejemplo lo vamos a hacer ahorita. Pero lo que te quiero decir es que esto llega hasta el punto, ok. vas a tener todos esos coeficientes y llega hasta el punto donde sería x menos a elevado a la n. ¿Que uno de ellos puede que se anule? Sí, cuando tú te pones a sacar la cuenta, imagínate que b y c dieron cero. Ah, no, que B y C dieron cero. Entonces tú estás demostrando que la fracción que tenías al principio es solamente la sumatoria de la primera fracción, ponte tú, con la última. Y eso puede llegar a pasar. No, es que nada más me dieron estos dos. Bueno, entonces esas son la suma de fracciones. Esas son las fracciones parciales que cuando tú las sumas te da la expresión que tenías inicialmente. Pero tú tienes que trabajarlas todas porque no sabes qué pasó. Es lo que te puse ahorita del 1 de medio, el 1 cuarto y del 1 octavo. Si tú sumas, por ejemplo, eh, un tercio más un noveno más uno sobre 27. Pero tú puedes tener un noveno y uno sobre 27 y todos ellos son potencias del 3. Entonces tendrías que ir poco a poco escribiendo todas las potencias genéricamente y ver cuáles sobreviven, por así decirlo, y cuáles no. Entonces esto es clave. Aquí está la ley. Y después tú haces toda tu operación matemática y lo igualas a lo que tengas allá en el numerador, lo que aparezca. Entonces ven acá para que veas. ¿Cómo va a quedar en nuestro ejercicio la separación en fracciones parciales? Tienes esto claro y ya con esto es un raspalo, pana. Mira que tenemos x menos 1 y x menos 2 al cuadrado en nuestro ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nos transmite eso a nosotros? Observa por favor. Tendríamos que tener una fracción para el x menos 1, porque es un factor lineal que no se repite. Simplemente vamos a colocar el x menos 1 allí en el denominador. ¿Ok? Tenemos una fracción para él. Después tendríamos otra fracción más, otra fracción donde el denominador, vamos a tener que colocar el x menos 2, pero como el x menos 2 está elevado al cuadrado, ¿qué tienes que hacer? Ya, ya creo que lo tienes clarísimo, ¿sí o no? Entonces mira que aquí, como está elevado al cuadrado, ese es x menos 2 a la 1. Y tienes que sí o sí obligar a que aparezca el x menos 2 elevado al cuadrado. Porque genéricamente no sabemos. No sabemos. Que va... Si, si lo de arriba es 0, pues este término no va. Y simplemente es la suma de esos otros dos. Si el coeficiente que está aquí nos da 0, no pasa nada. Pero... Lo tienes que utilizar. Lo tienes que colocar porque tú no tienes muy claro de qué fracciones tenías al principio. Si tú sabías, pues simplemente lo escribís ya. Pero aquí como lo estamos buscando, tú tienes que dejarlo genérico. Entonces, como son factores lineales, arriba se coloca un coeficiente, un grado menor. Es decir, que serían términos independientes. Y vamos a colocar aquí A, B y C. Ya. ¿Por qué dejamos hasta ahí? Porque esto es un 2. Si esto fuese X menos 2 a la 3, sería a sobre x menos 1, b sobre x menos 2, c sobre x menos 2 al cuadrado y otra fracción, d sobre x menos 2 a la 3. Entonces esa sería la expresión genérica que vamos a ir trabajando para igualar luego esto que tenemos aquí con esto de aquí abajo. Y de allí vamos a sacar los valores de a, b y c, que te lo voy a dejar ahí de actividad para ti para que practiques de cuáles serían los valores de a, b y c, que al final sería los coeficientes C del que nos daría 6 menos 19 y 15, por ejemplo. Entonces, atención, ya con eso claro, ya entendiendo cómo se va representando, ya entendiendo la relación sí o sí que vamos a tener acá, de que si es un factor lineal repetitivo, tenemos que llevarlo hasta el final, desde que sea la potencia 1 hasta la potencia que tenemos nosotros de la cantidad de veces que se repite acá. ¿Y por qué se dice factor lineal repetitivo, panita? Pues por esto porque al final es una raíz de multiplicidad algebraica mayor que uno se repite y por eso el hecho de que nos queden todos estos factores, aquí la cantidad de veces que se repite, pues entonces nos va diciendo a nosotros cuántas fracciones hay que colocar en fracciones parciales, pilas con eso. Yo lo que busco es que tú sepas por qué, pana, no, no que te pongas nada más amén, esto se hace así ya. De panita lo más importante es saber por qué las cosas. va Entonces mira, tenemos esto. ¿Qué vas a hacer? Mira, no, esto hay que sacar entonces la, la, la, ¿cómo se llama esto? La operación matemática que nos quedaría eh, llevar esto a una sola fracción. Bueno, si vas a llevar esto a una sola fracción, tú estás claro que todo el denominador se va a multiplicar. Entonces mira que quedaría el x menos 1 por x menos 2 elevado al cuadrado porque es un mínimo común múltiplo. Es como si tú tuvieras, por ejemplo, un medio más un tercio más... Un noveno, que mínimo como un múltiplo, ¿cuál es? Tú no te llevas el 3, tú dices que es el 2 por 9, es 18. Es el 2 con el 9, el 3 no, lo, lo ignoras. Y por eso como es 2 por 9 y no se está tomando en cuenta el 3, tú tienes que colocar esta fracción por si acaso. Porque es necesario algebraicamente para que la cosa cumpla. Pero yo antes de colocártelo así, yo quiero que veas lo siguiente. De panito y todo, porque a mí me gusta entender interpretar las cosas a fondo. Si yo quiero que el denominador sea x menos 1 por x menos 2 al cuadrado, ¿qué debo de agregarle a cada fracción para que eso suceda? Pregúntate eso. De pan, pregúntate eso. ¿Qué debo agregarle a esa fracción para que suceda para que sean fracciones equivalentes de, fra de denominadores homogéneos? Conocido en los bajo fondo como eh, denominadores homogéneos. Por ejemplo, atención a lo que voy a hacer. Mira cómo le voy a agregar para que, para que flipes con esto y digas, wow, no puede ser. Si esto no te ha quedado del todo claro con esto, te lo aseguro que te va a encantar, pana. Tú sabes que lo que tú buscas, ven acá, tú sabes que lo que tú estás buscando es que las fracciones te dé x menos 1 por x menos 2 al cuadrado, ¿sí o no? Eso es lo que tú necesitas que de aquello de allá arriba como a, ahorita en la primera fracción esta que está aquí esta fracción que está aquí como tienes x menos 1 ¿qué le, ten, ¿qué le tienes? pregúntate ¿qué le tengo que agregar yo para que me quede esto de aquí arriba? ah pues me tengo que agregar esto si multiplico por mira si yo multiplico aquí lo voy a poner en rojo para que veas cómo, cómo queda si yo multiplico aquí por x menos 2 al cuadrado estoy alterando arriba también multiplico por x menos 2 elevado al cuadrado ya tengo este denominador que yo estoy buscando. Ahora, este pana, para que me aparezca esto, necesito multiplicarlo por un x menos 2 y por x menos 1. ¿Ok? Entonces mira, este panita que está aquí, debemos multiplicarlo por un x menos 2, para que x menos 2 con x menos 2 sea x menos 2 al cuadrado, y por x menos 1. El orden de los factores no altera el producto. Esto es igual a aquello. Es decir que arriba se lo tenemos que agregar entonces a ese término, o ese coeficiente que es b. Entonces agregamos un x menos 2 y x menos 1. Esto es una manera de trabajarlo. A veces dicen, no, que el denominante este que tú estás buscando lo divides entre este y el resultado lo multiplicas arriba. Ok, divídeme, hazme, hazme la caridad Divide esto entre x menos 2, puede qué pasa? Pues te queda lo que yo puse en rojo. Solo que está, es otro método de sacar el fulano MCM, ¿no? Y a este panita, lo único que le hace falta aquí, a este bello y precioso panita, es X menos 1. Entonces, por eso el de arriba le coloco un X menos 1. Mira que ahí, en esa suma de esas tres fracciones, los tres denominadores son iguales. Como los tres denominadores son iguales, adivina qué. Ahí tú podrías decir lo siguiente. Mira, pana, es el, la suma de tres fracciones. pues Simplemente la suma de tres fracciones, donde X menos 1 por x menos 2 al cuadrado es el denominador común para todos, y lo que hace es sumar todo lo que tienes en los numeradores, ¿sí o no? Sería a por x menos 2 elevado al cuadrado, más b que multiplica a, esa, a esos dos factores, que serían x menos 2 por x menos 1, más c que multiplica a quién? A x menos 1. ¿Qué te parece? Entonces, en ese caso, ya tú estás escribiendo de forma genérica, pilas de forma genérica, cuál es la expresión matemática que tú reorganizas y te da ese denominador de x menos 1 por x menos 2 al cuadrado. Aquí que toca, mi gente, aquí lo que toca es pura carpintería básica, algebraica, dura. Te voy a ser sincero. Si a ti te cuesta esto. Tienes que practicarlo full. Toda la operación, agrupar, factor común, bla, bla, bla. Para que a ti te vaya bien en fracciones parciales. Y por eso la base del álgebra es elemental, mi querido Watson. Entonces ven acá un momentico. Vamos a recapitular un momento. Mira que factorizamos, como nos quedó el x-1 menos por x-2. menos Lo que estamos diciendo ahora nosotros es que la fracción que teníamos ahí arriba al principio, todo esto, es igual a todo esto. Ya los denominadores son iguales. Te encargas ahora que los numeradores lo sean. ¿De acuerdo? Entonces, mira, vamos a traerme esto para acá. Vamos a hacerlo aquí rapidito. ¿Ok? Vamos a traerlo para acá. Y ahora de aquí, plin, todo esto tiene que ser igual a quién? A esta expresión toda completa que está aquí. Mira cómo quedaría el asunto. No vayas a parpadear porque lo que viene es sabroso. ¿Ok? En este caso, ya tú dices, ok, ya tengo mis dos expresiones, que si yo consigo quién rayo es A, B y C, pues ahí ya tendríamos entonces la sumatoria. Tú metes a conseguir quiénes son estos tres, quién es A, B y C, para que tú esto lo puedas separar en esas tres fracciones. Ese es tu, ese es tu propósito, esa es tu meta. Entonces tú dices, ok, ven acá un momento. Álvaro, candela, pónganse cómodos porque vamos a bailar joropo. Ok, en el denominador... Los denominadores los ignoras, porque al final ya tienes que los denominadores son iguales. Para que se cumpla la igualdad, sí o sí, los numeradores deben ser iguales. Por eso es que nos quedamos siempre con esta expresión que está aquí. Pero esa expresión todavía, esto hay que reescribir, compadre. Esto no se puede quedar así, porque mira que allá es tres términos, y aquí todo esto está... Suma de términos ahí como factorizados. Entonces tocaría hacer un desarrollo matemático importante. Importante. Entonces ven acá. Voy a traerme este momentico para acá abajo. Mira cómo vendría siendo. A que multiplica a quién? A x al cuadrado menos 4x más 4. Más B que multiplica a quién? x menos 2 por x menos 1 sería x al cuadrado menos 3x más 2. Ok. Ok. Ahí tendríamos entonces, en álgebra explico cómo hacer ese desarrollo rápido. Para que vayas un momentico a ver ese video entonces. Aquí sería cx menos c. Ya multipliqué c por x y c por menos 1. Entonces, x al cuadrado menos 4x más 4. El primer término que multiplica a. Aquí sería x al cuadrado menos 2 y menos 1 es menos 3 y menos 2 por 1 es 2. Listo. Y aquí ya está este. A distributivamente con toda esa gente. Mira cómo va quedando. A que multiplica AX al cuadrado menos 4AX más 4A más BX al cuadrado menos 3BX más 2B más CX menos C. Cool, ¿verdad? ¿Te parece interesante? Lo que estamos haciendo es desarrollando para que nos quede la expresión factorizada por los coeficientes que nosotros necesitamos. Entonces, ahí lo que está multiplicando a x al cuadrado sería a más b. Estoy sacando factor común a más b, x al cuadrado. Sería el término que estoy resaltando en rojo ahorita con este otro término que estoy resaltando en rojo. Ya, listo. Ahora, los que tienen la x como técnicamente factor lineal sería menos 4ax, pilas con los signos, menos 4ax menos 3bx y CX, si saco X factor común qué quedaría, mira cómo lo voy a colocar, más, atención, más, el primer término que va a colocarlo como positivo sería C, menos 4A, menos 3B, y todo esto multiplica a la X, mira que primero puse la C, el C positivo por necedad para que me quede bonito y ya, sería C allá, menos 4A, menos 3B, X, y luego tendríamos en este caso el término independiente. Entonces el término independiente, mira que para nosotros es 4A. Y en este caso, a ver, ya este está listo, este está listo, menos eh, 4A positivo, 2B y el menos C. Pilas. Entonces como término independiente tendríamos 4A más 2B menos C. ¿Esto como para qué sirve? <risa> bueno, resulta pana que ya lo hemos agrupado, ¿ok? Ya lo hemos agrupado y lo que estamos haciendo nosotros es esta expresión que está aquí arribita, mira que ahora, ahora lo que nos está quedando es lo siguiente, el 6x al cuadrado menos 19x más 15 es igual a quién? A todo esto que tenemos aquí abajo. O sea, mira cómo lo voy a escribir aquí arribita. Conclusión. Vamos a resaltar esto aquí, que esto es pura álgebra. ¿Ok? Conclusión. Mira que puse un ejercicio denso. Más adelante en integrales esto es lo único que come tiempo. Después que tú sacas esto, esto es un raspalo, Relajado. Muy, muy fácil y muy rápido todo. Mira por favor lo que voy a escribir. Del lado izquierdo, en la igualdad, tenemos un 6. Lo voy a colocar de verde, color verde. Mira, el coeficiente de x al cuadrado es un 6. Del lado derecho, el coeficiente de x al cuadrado, que en este caso es a más b, Debe ser también un 6. Entonces ahí tienes una primera ecuación. Que A más B tiene que darte 6. Pan. O sea, sí o sí, primera ecuación. A más B debe ser 6. Listo. Vamos ahora con naranja. ¿Quién es el coeficiente de la potencia 1? Menos 19. Menos 19. Del lado derecho. ¿Quién es el coeficiente de la potencia 1? Bueno, por mala suerte aquí. Menos C. Menos 4A. Me, eh, sorry, C positivo, creo que dije menos C. C menos 4A menos 3B es el coeficiente de la potencia 1. ¿Qué significa eso? Que C menos 4A menos 3B, hermanito, debe darte igual a menos 19. ¡Tatán! Ahí tiene. Usted verá. Y adivina qué. La última expresión matemática, como son 3... Son tres variables, eh, tres incógnitas, A, B y C, necesitas tres ecuaciones. Entonces en este caso vamos a poner, ya puse verde, naranja, vamos a colocar aquí morado. Más 15, el 15 positivo más 15 es el término independiente. Pues todo esto que es mi término independiente, 4A más 2B menos C, todo eso debe ser tu tercera ecuación. Y de ahí, panitas, les voy a decir algo, no son fracciones parciales, es álgebra, usted va a sacar la cuenta. Y se va a percatar que 4A más 2B menos C, como debe ser igual a 15, ahí usted tiene una tercera ecuación. Vamos a moverme un poquito para acá, así, para que quede mejor. Esas tres ecuaciones te van a brindar a ti cuáles son tus tres incógnitas A, B y C. Pausa el video y ponte a resolver el sistema de ecuaciones. Y ya cuando tú puedas obtener de aquí quiénes son A, B y C, pues básicamente terminaste todo. ¿Okay? ¿Por, qué dice, ¿Por qué podemos decir que terminaste todo? Panita, porque la meta de nosotros es conseguir que la fracción inicial, mira, la, la, sí, la fracción inicial que teníamos aquí, atención que lo voy a colocar aquí abajo, esta fracción inicial, estamos diciendo que es igual, ¿okay? estamos diciendo que es igual a A sobre X más 1 más B sobre X más 2, más C sobre X menos 2 a la 2. Tú teniendo quiénes son A, B y C de ese sistema de ecuaciones, ya lo tienes listo. O sea, ya ahí muere el ejercicio. Y con eso lo puedes separar y lo vas trabajando y mira que es pura álgebra. Te lo voy a dejar para que tú saques la cuenta. Y en los comentarios, y eh, si estás con nosotros en el servicio de Epsilon Plus, nos puedes escribir a nuestro chat directo dependiendo del servicio con el que cuentas o también en las sesiones en vivo lo profundizamos. Entonces ahí te lo dejo para que saques la cuenta completa. Y eso es un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo que más importa era esto, que eran fracciones parciales y cómo llegar hasta ahí. Y aquí está la clave, cual, que cuando tú tienes factores lineales repetitivos, tienes que agregar hasta que llegues a la potencia mayor. Y mira que ahí lo único que queda por hacer es sacar quienes A, B y C. Te lo dejo ahí. ¿Ok? Si quieres... Eh, Haces un pantallazo, lo resuelves, nos escribes, consigue quién es A, B y C para que hagas tu operación matemática. Yo lo que voy a hacer es dejarte cuáles son los resultados. El valor de A te tiene que dar 2, el valor de B te debe dar 4 y el valor de C te daría 1. ¿ok? Así que activos, saquemos la cuenta y comprobamos que estos son los tres resultados que quedaría de ese sistema de ecuaciones. Puedes comprobar en las ecuaciones, 2, 4 y 1 son las soluciones. Entonces, ¿cómo queda nuestra expresión? Lo que estamos buscando nosotros aquí, que la fracción básicamente aquí sería 2, ¿ok? 2 sobre x menos 1 más 4 sobre x menos 2 más 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Y más adelante te vas a percatar que nosotros lo que hacemos es quitar el número de, el numerador, voy a dar la redundancia, lo colocamos a un ladito porque si lo vamos a utilizar en integrales, lo que nos importa es que eso es una constante y no afecta en nada nuestra operación matemática. Pero bueno, panitas, ahí está lo que serían estas fracciones parciales con método lo que serían eh, factores lineales repetitivos. Así que ahí te lo dejo. Se ve bonito, ¿cierto? <ríe> Espero que te haya gustado y que hayas entendido. Álgebra, practícala bastante para que tú veas que evitas caerte en todo momento. Chao, chao. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.